Eh, está con nosotros Raúl Paula, está Carmen de la Cruz y está Deyanira Ovalle Con ellos vamos a conversar acerca de su experiencia personal con esta enfermedad Ellos han sido personas que han enfrentado, eh, han enfrentado este mal de una manera gallarda y, y valiente Y por eso estar aquí con nosotros Raúl en el día de hoy Raúl, Raúl Paula, Paula, Carmen de la Cruz y de Yanira Ovalle están con nosotros. Adelante. Buenos días, Raúl. Buenos días. Un placer tenerte aquí con nosotros. Yo soy Francis Rodríguez. Y la verdad que eh, nos place sobremanera que nos traiga tu experiencia como hombre, porque los hombres creemos que no nos da. Eso es lo que pensamos los hombres. Por eso yo le hago un llamado, tanto hombre como mujer, a, a, a hacerse un chequeo médico tan siquiera una vez al año porque yo tuve un descuido creía que el cáncer para hombres no era frecuente Raúl ¿y cómo fue, ese, sí, sí, cómo fue ese primer momento cuando tú te enteraste de lo que tenía cómo tú reaccionaste, qué tú pensaste cuál tú creíste que era tu futuro bueno, en un momento sentí que el mundo se me vino encima porque es muy difícil como hombre yo decía no, no no es posible, yo. Donde yo veo a mi alrededor todo el mundo bien y, y premiadamente yo fui sí. el que salí. Usted decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Cómo usted...? Es, perdón, continúe. Esa era la pregunta que yo me hacía una y otra vez. Yo veo tantos hombres sanos y yo decía, pero ¿por qué...? Me hacía una y mil veces la pregunta. Raúl, ¿cómo usted determina o se da cuenta si siente algunos, algunos síntomas que le dicen tengo que ir al médico? ¿O fue un chequeo de rutina que usted siempre iba a, a visitar su, sus médicos? ¿Cómo fue ese, eh, en el momento en que se da cuenta? Mira, eh, yo me sentía una bolita. Empezó como un granito de guandule. Al paso de los tiempos fue creciendo. Me hice una biopsia. Cosa de que ellos, el médico, que no deberían de decirle al paciente, tú estás bien, tú puedes seguir tu vida normal. El médico que me hizo la biopsia me lo dijo. Tú estás bien, tú puedes seguir haciendo tu vida normal. Yo me olvidé de la biopsia Al paso de año y medio o dos años, ya volvió y salió el tumor, pero salió más grande. Entonces siento ya que me está corriendo para debajo de la axila. Que ahí fue donde yo... Ese 9 de enero, fui a la policlínica allá en mi campo, donde el doctor Tico Núñez fue el que me descubrió la enfermedad. Y me mandó directo al Instituto Oncológico, donde allí me recibieron tanta gente con los brazos abiertos, donde yo sí pude echarle deseo a la vida. Ahí sí yo le eché deseo a la vida porque yo vi el cariño, yo pensaba que era solo. Pero yo le eché deseo a la vida por el cariño del de personal del instituto, mi esposa y mi familia. Y una cosa, hoy día, ¿qué tiempo tienes que, que, cuál fue el diagnóstico final en la que tú hoy estás aquí? Mira, el diagnóstico final, todavía yo estoy debajo de una pastilla diario, porque ya yo tengo ocho años. Okay. Sí, yo tengo ocho años ya que me di en quimio, prácticamente, pero esto no se termina nunca, este proceso no se termina pero nunca. Pero te por... sientes bien, porque te veo bien. Sí, sí, sí, yo me siento bien, aunque con dolama, porque siempre la... la... ¿Con dolama con dolor? Sí, sí, sí, con do sí, sí. dolor no. en el cuerpo, ¿me no, entiendes? No, Porque no. eso viene siendo, según la quimioterapia, okay. son unos procesos muy fuertes. Entonces, las pastillas que tú estás tomando hoy son quimioterapias en pastillas. Sí. Ok, sí. ok. Gracias, Raúl. Miren, Carmen de la Cruz, ¿cuál es tu historia? Ah, bueno. buenos, buenos días. días. Sí, Carmen, buenos días. Y gracias por invitarme a este programa. Muchas gracias. Victoria, eras que. Carmen, estás hermosa. Ay, gracias, gracias. Queremos escuchar. Eh, ¿Cómo comenzó? ¿Cómo pasó? ¿Qué ocurrió? Empezó, este, en realidad, empezó como, como una, un nodo en mi seno. ¿En cuál de los dos? En el acércate derecho. Acércate más al micrófono. En el derecho. Entonces. Eh, mis amigas me decían que fuera el médico, yo no ponía atención para nada. Este, luego yo fui al médico, en 2013 fui y luego me, me quité, me volví. Y luego el 2015 volví con el nódulo más grande. Me notaron que yo tenía cáncer, me descubrieron, perdón. Este, cuando me dijeron esa, ese eso, yo, se me derrumbó, el mundo. Wow. Pensé que yo me iba a desaparecer del, del mapa, como dicen la gente. Pero en realidad Dios me dio esa fuerza para seguir adelante con, por mi hija. Mi hija me dio la fuerza interior. Eso fue lo más importante. Cogí más fuerza interior por mi hija. ¿Dónde, la, luego de que se, se detecta eh, con, su, con su médico, ¿dónde usted acude? al oncológico. ¿Cómo fue el proceso de ya de luego de la detención, el tratamiento y todo lo demás? Eh, la detención fue un poquito, yo lo cogí como con risa, como que no lo asimilé Exacto. inmediatamente no lo asimilé, pero después lo fui asimilando, fui reconociendo que era cierto y luego este lo reconocí y lo acerté porque es, en realidad hay que aceptar esa enfermedad para salir adelante. Bien, Bien. bueno, eh, eh, Carmen, ¿verdad? Sí. sí. Y hoy día, ¿cuál es la, la recomendación que haces a la mujer para que podamos nosotros todos a contribuir? Y en este caso tú que tienes la experiencia vivida contribuir a que cada día la mujer tenga más conciencia es, es fuerte esta Perdón. es fuerte sí, pero yo digo a todas esas mujeres hoy en día, que tengan fuerza interior, que nunca se detengan para nada, en ningún momento eh, lo mejor es tener esa fuerza para seguir adelante Bien. Y que te... siempre se chequeen, siempre tengan ese chequeo papá Dios me dio esa fuerza interior para seguir adelante Carmen, ¿cómo te sientes hoy en la actualidad, en el día a día, con tu hija, con la salud? Me siento muy bien, gracias a Dios. Con mi hija, muy, muy bien, muy excelente. Mi hija, incluso mi hija fue la que recayó. Mi hija eh, eh, tenía como un, una depresión. Entonces, yo le daba ánimo. Y ella, no, mi amor, tú y yo tengamos que salir a camino porque somos nosotras dos. Uh -huh. Incluso yo le daba ánimo Papá Dios me daba esa fuerza para yo no Rendirme alante de ella Bien y Irene Yanira Ovalle, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo ocurrió el caso tuyo? Buenos días buenos Sí, días. buenos días eh, Yo soy paciente de cáncer de ovario En etapa terminal Cuando me dieron el diagnóstico Estaba muy avanzado eh, Fue un proceso Muy difícil pero gracias a Dios yo siempre mantuve mi fe viva y seguí mi tratamiento, eh, me han dado como 20 o más quimioterapia, todavía estoy en el proceso y gracias a Dios estamos aquí. ¿Cómo fue en el caso suyo eh, uh -huh. María o Moria? Ma María. De, Yanira. De, De, De Yanira. Yanira. De Yanira. De Yanira. <coughs> ¿Cómo fue, eh, eh, cómo, o sea, eh, cómo pudo determinar que sufría padecía de cáncer? ¿En qué momento se da cuenta? Eh, el cáncer de ovario no da síntomas, lo da cuando ya está muy avanzado. Yo me sentía bien, normal. Me hacía mi papá Nicolau y todo estaba bien, pero mi estómago comenzó a inflarse. Y de ahí yo acudí al médico, donde me hicieron varios estudios, y ahí dia me diagnosticaron que tenía cáncer, pero ya en etapa terminal. ¿Cuándo usted recibe la noticia de Yanira? Oh, yo me quedé, nada, lo asimilé, normal lo asimilé. Dije que yo era el que sabía. Una pregunta para, para todos. Eh, en esta situación tan difícil, sabemos que luchar contra el cáncer, además de la parte emocional, que debe ser muy impactante, en principio, eh, la parte económica, sabemos que es muy costosa. ¿Qué ayudas recibieron ustedes de manera particular del Estado como tal? Eh, ustedes han hablado desde de, el instituto, ¿verdad? Sí. Eh, oncológico, eh, pero es una institución sin fines de lucro. Pero del Estado como tal, es decir, hablemos del gobierno, de salud pública, por ejemplo, ¿qué, qué asistencia recibieron ustedes? El incológico fue como este mi segundo hogar. Ahí me ayudaron bastante, Ahí aparecieron muchos ángeles en el incológico, muchos, porque yo al primero, por eso salía llorando, porque no tenía los recursos necesarios para cubrir todo su gasto. Entonces ahí aparecieron muchos ángeles. Papá Dios me envió muchos ángeles del incológico, principalmente a Socorro Vargas y a Nancy. Raúl. Eh, eh, eh, de usted, Mira, yo Raúl. vengo diciendo que el instituto, el instituto Oncológico es mi segunda casa, mi segunda familia, porque ese personal son, tratan a uno con tanto cariño y además en lo económico también, porque yo prácticamente lo que tengo son los dos brazos, no tengo nada. Y... Es hablar de muchos millones de pesos, porque esto se lleva muchos millones de pesos, es grande. Y ellos, con la gracia de Dios, son los que me han cubrido de... Yo no he recibido del Estado nada, nunca. Pero el Instituto sí me ha portado granito Oye, de arena. Pero ¿Qué política Ojalá de salud es que estamos aplicando? No sé si, para, si tenemos hoy a alguien aquí del Instituto, ¿Eh? porque sería interesante sí, sí. conversar. Sí, sí, sí, sí. En eso. Tendremos más adelante. Y de y de próxima, aquí, claro, porque te, tenemos que tratar de provocar un cambio en esta sociedad. Sí. No puede ser que la gente... Verdad. Eh, y, y qué bueno que está ahí. Sustituya instituto. la obligación de salud que constitucionalmente el Estado ha de mostrar que existe y que tenemos un presupuesto. Entonces, para los casos en enfermedades mayores como esta, no aparezca que tenga en la sociedad misma que inventar un patronato y autogestionarnos. Todos debemos aportar al patronato para seguir salvando vida. Pero caramba, el Estado que se supone es el, el rector de la salud y constitucionalmente dice que tengo derecho a salud. Y los seguros son un negocio. Entonces los seguros no cubren la parte más importante que es la, el tratamiento de estas enfermedades terminales o enfermedades que, ¿cómo que le llaman? Eh, cata, eh, catastróficas. catastróficas. Coño, pero. Pero perdón, una pero preguntita, no ustedes en algún momento si sería Cada bueno. Cada vez que me, que me encuentro sí, con sí, estas sí, realidades, sí, sí. uno está más tranquilo, pero cuando ya uno encuentra estas realidades, sí. le molesta. Eh, es me, un engaño. Pero también me sería bueno esclarecer los eh, eh, tanto Raúl como Yanira y Carmen. Eh, percibo que se acercaron directamente al instituto al oncológico. Hay habría que ver Ellos si. Yo los asumen, pero Perdón. El, perdón, el, Fran, el Fran, oncológico. Perdón. Permíteme terminar la pregunta. Ellos fueron, se acercaron a, a, a Salud Pública, a la Dirección de Salud, a Senasa, a los hospitales, Exacto. o fueron directamente al oncológico, habría que ver. Mira, en el caso mío yo Exacto. fui directo al oncológico, porque yo Eso tengo un es. seguro, yo tengo el seguro de humanos, por la compañía donde yo trabajaba, eh, yo, pero fui directamente al oncológico. Exacto. En el, en el tiempo de ocho años, ellos son los que me han cubrido todo todo una patilla cuando yo no tengo dinero ese es mi familia y ese es mi soporte porque ellos no me han desamparado una pregunta para los tres qué mensaje ustedes les dejan les dicen a esas personas que nos están viendo a las damas eh, a esa revisión que hay que hacerse de manera constante al proceso después que, que determinan que tenemos una enfermedad de, de este nivel ¿Qué ustedes les dicen a quienes nos ven? Mira, yo le quiero dejar un mensaje a los hombres Nosotros a los hombres, los hombres sí. Que privamos en machista En mero, mero Por sí. Dios, por Dios Dejemos el machismo a un lado Y acordémonos que nada más no es la mujer La enfermedad no es para la mujer Que es para todos Mírenme a mí que sobreviví porque Dios te, tiene un propósito conmigo. Pero hagámonos un chequeo. Generalmente del cuerpo presente, tan siquiera una vez al año, y dejemos el machismo, que el cáncer de mama en hombre es una realidad. Carmen, eh, yo le digo a todas esas mujeres que luchemos por lo que queremos. Y además, eh, siempre con mente positiva se logra todo. Y los planes de Dios son perfectos. Siempre digo esa palabra, que los planes de Dios son perfectos. Y Dios me tiene aquí por un propósito. Qué bien. De Yanira. Bueno, para mí la prevención, la prevención es lo más importante. Acudir al médico cada seis meses, anual, pero acudir al médico porque eso es lo más importante, la prevención. Bien, bien, muy bien. Gracias. Le agradecemos a ustedes eh, haber estado con nosotros, participado en este programa, esta, este contenido muy particular del programa de mañana del día de hoy. Así que nosotros vamos a la pausa. Le agradecemos infinitamente a Raúl, Paula, Carmen de la Cruz y de Dianira. Muchas Obayo. gracias a ustedes por invitar. Gracias. Gracias, gracias a los tres. Amado. Eh, sí, adelante. Eh, antes de irse, antes de irse a cada uno de ellos, tanto a Raúl como a Carmen como a Deyanira, eh, felicitarles por su valentía, por su gallardía de venir acá a contar su historia, servir de experiencia, de ejemplo a tanta gente que nos ve, que nos ve y que posiblemente estén pasando por esta situación o aún posiblemente no se hacen su revisión, su chequeo, son ejemplos vivos de que sí se puede y que debemos de cuidarnos. Les deseo, les deseamos lo mejor a ustedes, a su familia y que todo va a estar bien. Tenemos instituciones como el oncológico y gente que está dispuesta a servir de manera desinteresada. Bien, gracias. Bien, gracias.